¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? De verdad, un gusto, un placer volver aquí de nuevo para todos ustedes porque, eh, como ya todos ustedes saben, sobre todo mis haters, teníamos bastante, bastante tiempo de no eh, subir eh, contenido Tengo muchísima información, ustedes me han pasado muchísima información vía WhatsApp eh, Entonces... Tengo toda esta semana para ponerme al día. La semana pasada no he podido subir contenido eh, porque estuve con demasiado trabajo, eh, estuve demasiado ocupado, pero ya nos vamos a poner al día. Entonces, eh, la primera información que yo quería tocar, muchachos, es sobre el exchange del de token XPL. Yo sé que ya algunos youtubers han hablado de esto, pero es algo... De lo que tenemos que hablar sí o sí. Porque esta es información relevante. ¿Qué es lo que les, les tengo que contar, muchachos? Vamos a ver. Eh, habiendo tantos exchanges populares. Y algunos inclusive hasta más regulados que otros. Habiendo tantos exchanges. ¿Por qué? Enlistaron el token de XPL en un, en un exchange que se llama toquex.pro. Vea que, que, que el punto pro <ríe> viene sobrando. Es como, como que no les dio la cabecita un poquito. Vamos a hacer que esto se vea diferente, ¿no? punto pro. Eh, vamos a verlo. Aquí ustedes están viendo la imagen de eh, esta página web. La cual eh, almacena en la que está enlistada la eh, página, eh, perdón, el, el token XPL, la shitcoin XPL. Eh, aquí podemos verlos. Tienen enlistados también eh, cómo va el tipo de cambio de BTC, de Litecoin, de Ethereum, muchas, muchas, muchas eh, criptos más. Y eh, aquí abajo, algo que me llamó la atención, lo vi por cierto en el video de Javier Silva Y vamos a replicarlo para que ustedes también lo vean eh, La comunidad de TokEx Si nosotros entramos aquí, vamos a entrar a el Facebook Vamos a ver qué tanta confianza nos transmite a nosotros esta, eh, este exchange Vamos a ver Vamos a ver la comunidad de tokens de, eh, de Instagram. Dos publicaciones, 61 seguidores. Véanlo aquí. Qué extraño suena todo esto. Comunidad de Facebook. Vamos a ver. Tiene una comunidad de 13 seguidores y 12 me gusta. La última publicación fue el 16 de diciembre. Qué extraño me suena. Y aquí todo como que empieza a oler a puras. Patraña. Pero vamos a seguir viendo, no importa. Bueno, aquí tenemos eh, la página de eh, Twitter. Aquí hay otras, otras redes sociales, Telegram. Vamos a ver YouTube, que YouTube me interesa bastante. Y podemos ver que en YouTube, el canal de YouTube tiene apenas 5 suscriptores qué raro está todo esto. Vea que ni siquiera el, el add-on de Social Blade me tira ningún tipo de eh, estadística porque este canal ni siquiera tiene videos. Todo esto pareciera de que lo crearon este exchange simplemente para esta shitcoin de Omega Pro. Pareciera que, que todo esto es un montaje. Eh, que todo esto es simplemente creado para almacenar esta criptomoneda. Y eh, no tener ningún tipo de inconveniente para sacar y meter dinero de acá. Ok, pero vamos a, a, a, a dejarnos de suposiciones. Vamos a, ahora sí, a entrar a una página. Que se llama... Huiz.sc eh, Esa página me da a mí... Todas las estadísticas de, el, eh, de la página web que yo eh, ponga. Aquí podemos ver la dirección ID el, del registro. La dirección del de dominio. Hay muchísima información. Muchísima. Aquí podemos ver que los servidores están... Eh, bueno, dice que la locación IP es en Tokio, Japón. Háganme el favor ustedes. Háganme el favor el ASN es eh, eh, eh, registrado. Bueno, este es un, un servidor más. Aquí podemos ver que tiene cuatro cambios en la IP. Podemos ver toda la información. Eh, aquí un screenshot de la, de la pantalla de la página para en el momento que desaparezca. Aquí podemos ver cómo era la página web. Eh, pero aquí lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Esta página tiene 37 días de creada. Vean aquí, aquí se lo subrayé. 37 días de creada esta página web. Muchachos, si ustedes no lo quieren ver, no lo vean. Pero esta, este exchange. Fue creado única y exclusivamente para robarles a ustedes. ¿Cómo es que Omega Pro mete el token de su compañía en un exchange que fue creado hace 37 días? A no ser, pensando mal, que ellos mismos hayan creado esta página. Justamente cuando salieron las noticias del de XPL del de el, el token. Todo esto se ve muy, muy, muy montado. Todo esto se ve que es un teatro. Y todo esto se logra ver a leguas de que fue creado con una única intención: la cual es recaudar el máximo dinero posible y ellos poder retirarlo cuando quieran. Habiendo tantos exchanges en el mercado, existiendo, no sé, Pancake Swap. Eh, existiendo eh, Hay uno que se llama Sushi Que es un, un exchange eh, muy popular De eh, tokens Existiendo Binance Inclusive Existiendo la que usted quiera Ellos prefirieron Crear un propio exchange Para llevarse su dinero Entonces, ay, muchachos No hay mucho, no hay más que decir Esto es una estafa Ustedes ya les robaron su dinero Es así de fácil, es así de claro No sé qué tantas vueltas le dan a ustedes Que se dejan influenciar por estos señores De que vienen cosas mejores De que el, el, lo mejor está por venir No, a ustedes les están robando su dinero en la cara Para que ustedes Yo, yo veo que hay mucha ignorancia Y perdón la palabra, pero no lo estoy usando de manera despectiva hay mucha ignorancia en temas de criptomonedas, en temas de finanzas. Y no es que yo sepa de todo esto. Sepa muchísimo, pero son los conceptos básicos. ¿Cómo es posible que yo el día de ayer estuve hablando con una persona que está dentro de Omega Pro? Ni siquiera sabe lo que es un exchange. Esto es grave. Esto es de verdad que están abusando de las personas. De verdad están abusando de la ignorancia de las personas. Ni siquiera sabía la persona con la que estaba yo hablando que era un exchange. Ni siquiera sabía la diferencia entre una criptomoneda y un token. Ni siquiera supo decirme cuál es la blockchain en la que está alojada este, este, este, este token de, de, de Omega Pro. lastimosamente por no saber muchas cosas es que muchos caen en esta estafa aquí lo que están haciendo es creando una casa de cambio ficticia para que el mismo dinero que usted pagó vaya a caer ahí y ellos pueden retirarlo es así de fácil es así de sencillo muchachos eh, eso es todo lo que les tenía que decir recuerden que en la descripción tenemos todavía abierta la petición en la página change.org para que ustedes puedan entrar y eh, firmar la petición. Firmar la petición para eh, mientras más seamos eh, muchísimo mejor. Dentro de poco viene otra petición que se va a firmar un formulario para tina.org. Entonces... Desde ya vayan pasando ese link en, en, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Mientras más pe personas seamos mejor, esto va a ser un primer paso para que las autoridades de diversos países vean la comunidad que fue afectada principalmente por Juan Carlos Reynoso. Muchas personas me están diciendo, Manuel, pero porque usted no puso en esa petición de Change.org todos los líderes eh, más cercanos o no? Aquí hay que ir directamente a la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando empiecen las investigaciones judiciales contra este señor Juan Carlos Reynoso, eh, las autoridades de cada país se, son los que se van a llegar a encargar de este caso y van a ver que debajo de Juan Carlos Reynoso hay un montón de personas. Entonces va a ser una pérdida de tiempo que nosotros hagamos eh, un formulario para cada de estas personas. Pero desde ya, se lo repito, vayan y firmen esa petición y eh, dentro de poco vamos a tener más videos tengo demasiadísima demasiadísima información que compartirles eh, creo que me voy a poner al día con toda esa información esta semana eh, y eso fue todo chicos, chao